De acuerdo a una información reciente, un joven murió a causa de un chupetón en el cuello. Según la historia, que aún no se ha difundido en medios oficiales, señala que, un jovencito de 19 años, se convulsionó y murió por un coágulo causado por el chupetón. Este coágulo llegó hasta el cerebro, y le provocó la muerte por un supuesto infarto cerebral pero a pesar de que esta historia sea falsa o cierta. ¿Qué tan grave puede ser un chupetón? ¿Cuáles son las consecuencias de que te hagan uno? Aquí te lo contamos. Hola ¿Cómo estás? En nombre del equipo del Canal de Vida y Estilo Saludable te damos la bienvenida a este video donde hemos venido a hablarte de este tema tan importante. Para iniciar, un chupetón es un hematoma, una acumulación de sangre por una hemorragia interna. Es decir, que los tejidos y los vasos sanguíneos se rompen dejando el famoso chupetón. Suena feo, ¿no? Esta marca de pasión no se quita fácil con algún remedio, se borra por sí solo con el paso del tiempo, y en personas con deficiencia de hierro puede ser mucho más visible. Además, puede dejar cicatrices. Los chupetones sí pueden dañar nuestra salud de diferentes formas, ya que con ellos puedes contraer herpes o sufrir parálisis de alguna parte del cuerpo. Si tu pareja tiene herpes, es decir, un fuego en la boca, puede transmitirlo a tu piel mediante la succión, donde son peligrosos los chupetones. En el caso de la parálisis, la succión de la sangre en el cuello u otra parte del cuerpo, puede causar coágulos y paralizar una parte de nuestro organismo. Este caso ya se vio en un país europeo, cuando una mujer corrió a emergencias por la parálisis de su brazo izquierdo. De acuerdo con quienes atendieron el caso, esta parálisis ocurrió por culpa de un gran chupetón que le causó un coágulo, un pequeño infarto, y después la parálisis del brazo. Así que cuidado, los chupetones son más peligrosos que sexys. ¿Es malo un chupetón en los senos? En realidad, aunque este tipo de lesiones son superficiales, y no tienen mayores consecuencias de las que te tengas que preocupar, en algunos casos sí pueden ocasionar un daño mayor. Solo te recomendamos que, si ya tienes un área lastimada, no la sigas machacando, porque eso sí puede generar no solo más dolor sino complicaciones como coágulos más grandes, que se pueden transportar a tu flujo sanguíneo. Igual estos coágulos son pequeños, pero más vale prevenir complicaciones y no aplicar más presión en la zona en donde ya estás lastimada. ¿Es malo que te duela un chupetón? No, esto no conlleva en realidad ningún riesgo, ni tienes nada de qué preocuparte. El dolor se produce por alteraciones en la microcirculación de la zona, causando extravasación sanguínea y por consiguiente, un hematoma, pero más allá de esto, no representa ningún tipo de problema. Es recomendable tomar analgésicos antiinflamatorios de venta libre para aliviar el dolor y la inflamación, así como aplicar hielo en el área afectada por periodos de 10 a 15 minutos, varias veces al día. Este hematoma se debe reabsorber en los próximos días, sin dejar ninguna secuela. En el caso de que a pesar de estas medidas presentes dolor intenso, enrojecimiento o alguna otra alteración en el cuello, los senos u otra parte del cuerpo donde esté el chupetón, te recomendamos acudir a consulta médica prioritaria o al servicio de urgencias más cercano. Así que ya sabes, no tienes de qué preocuparte más que de tu placer y de la elección que haces, de con quién dónde, cuándo y cómo compartes ese placer. Disfruta, y si ves un chupetón en alguien más, recuerda que todos tenemos derecho al placer. Si consideras que la información que el día de hoy te he compartido en este video te ha sido de ayuda, te quiero pedir tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuyelo en tus redes sociales para que más personas se beneficien con esta información.